Moradores del sector San Vicente de Paul, donde residían José Miguel Marte García y Malvin Peña Castillo, quienes recibieron varios disparos de manos de miembros de la Policía Nacional, lo que le provocó la muerte. Aseguran los finados no eran delincuentes, como los han calificado. La entidad del orden. El señor está indignado porque han matado un niño muy sano, muy serio. Aquí todo el mundo habla del mismo tema. Ese muchacho no se metía con nadie, muy humilde. Mejor no hablaba. Por eso, es que es sumiso es que le pasan las cosas. Hombre muy serio, de barrio, el muchachito criado con nosotros, jugando por aquí. Arrancarle la vida así de esa manera no puede ser. Nunca que uno metía en nada. Y la policía para tirar tiene que saber, para eso caigan una radio, para llamar patrulla, vaya que vamos persiguiendo uno y no pudimos alcanzarlo, pero tirar a la bruta. Miguel me pelaba a mí, él me pelaba a mí. Oye, era peluquero, un muchacho humilde, heavy, ¿verdad? Nos vimos nosotros crecer a esos muchachos. Esos muchachos no eran de nada, esos venían de trabajar, era. Cuando le, lo mataron, era de montar una puerta y una persiana que yo venía. Decir sí, que a las 9 de la noche estaban ellos donde la hermana mía y salieron a comprar una cena. Y de ahí vinieron y le dice que lo va a llevar y a la que lo lleve a la casa. Y cuando salieron a llevarlo a la casa, ahí fue cuando lo encontraron y, lo, y le fajaron a tiro a la policía. De, de trabajo a su casa. Se, no, serio, hacía, la... se no hacía de nada. Se nada más era un buen chofer que todo el mundo lo buscaba aquí para. Para regar y factura a, a la ciudad, a ¿no? donde fuera. Y si la policía lo que hizo fue un abuso con dos inocentes, dos inocentes, dos chamaquitos trabajadores con un eran de nada. De que acusándolo diga que yo era ladrón, un chamaquito era unos chamaquitos, chamaquitos sano El que vive aquí, que le decían chiquito, era un chamaquito que ni hablaba. Más buena gente que se no había uno en mi barrio. Recordamos que el hecho ocurrió en la noche del lunes, sobre el cual se tiene varias versiones. Familiares de los hoy hoyoxisos aseguran eran jóvenes de trabajo.